en viejas fotos, e irá el color Podría buscarte en un disfraz podría tu rostro reemplazar si en un perímetro radial no estás podría fingir que es la verdad que no nos veo en el final que mi penumbra despertar da igual nunca en las mañanas Colinas blancas de piel y olor Recuerdo en las noches Ante otros cuerpos no sé quién soy Y pienso en tu nombre Y en mis delirios conquisto yo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 Y en viejas cartas, y en viejas cartas sigo soñando que estás, amor. Y en las ventanas, y en las ventanas reflejos hablan de mí. Es amor Que al despertar